estamos hablando del primer femicidio del año en la provincia de Mendoza eh, que la, nada más que, y nada menos que en luta ¿no? a la provincia porque estamos hablando de otra muerte más de una mujer en este contexto de femicidio todo ocurrió en el barrio Los Chilenos allí en el, de, en el departamento de Las Heras cuando eh, este domingo este hombre que ustedes ven en pantalla se llama Juan Manuel Tarres la víctima se llama eh, Jessica Holguín eh, bueno, ellos venían con eh, varios problemas de pareja desde hace varios años inclusive él tenía ya eh, denuncias en su contra por violencia de género eh, justamente había sido Olguín quien lo había denunciado Entonces, vamos a repasar eh, cómo fue esa cronología de, de la denuncia eh... Habían vuelto a acercarse, de acuerdo a algunas fuentes que han dado a conocer que, a, eh, más allá de esta situación que tenía, eh, esta mujer, no es que habían vuelto a acercarse para volver a formar pareja, sino como que habían comenzado a tener otra vez contacto, tenían dos hijos. Uh -huh. eh, ella estaba, eh, a todo indicaría que ella estaba saliendo con otra persona y eso era lo que habría motivado que este hombre que vemos en imágenes termine asesinándola. Él se había llevado a los hijos ayer, por la tarde a una pileta familiar cuando eh, esperaba que en realidad ella fuera a buscar los hijos, al menos eso es lo que relata la crónica. Claro, porque lo deja en la casa de sus papás, digo, del papá claro. de, del victimario sería. Exactamente, de los abuelos de los chicos. Eh, sí. De los abuelos. Eh, y ab habría aprovechado esa situación para eh, que ella justamente se encontraba sola en el domicilio uh -huh. para cometer este terrible Delito que bueno, hemos Ahora, dado a conocer en las últimas horas. Sofía, antes de matarla, la ató, en teoría. Exactamente, la ató de pies y manos y eh, tenía, de acuerdo a, las, eh, a los estudios preliminares, ¿no? todavía no se conoce, por supuesto, la causa de muerte, pero todo indicaría, de acuerdo a lo que encontraron los forenses, eh, que había le habían practicado la mecánica del ahorcamiento, es decir, que la habrían asfixiado, eh, y así es como se le encontró en el domicilio que estamos viendo en imágenes. Este hombre. Vuelve a, a una a la casa donde estaba allí cuando confiesa en la casa de una tía lo que había sucedido. Y fue el propio hermano Maximiliano Tarrés quien dio aviso a la comisaría 36 de lo ocurrido. Cuando lo fueron a buscar a este domicilio donde él se encontraba, él confiesa el hecho antes de tomarse un blister de eh, estas pastillas para dormir, muy no Con Exactamente. Sí. Por lo tanto, cuando llegaron a la vivienda estaba totalmente dormido. Allí es donde lo detuvieron. En un primer momento eh, fue derivado al hospital central para poder evaluar eh, si estaba intoxicado con esta pastilla. Y también se fueron, eh, se fue todo el móvil policial al lugar donde estamos viendo en imágenes. Allí encontraron el cuerpo sin vida de Jessica Holguín con estas características que estábamos relatando. Sofi, y previo a esto, lo que este sujeto hace es. Contarle, porque él estaba viviendo en la casa de una tía. Claro, o ahora él. vamos a escuchar a sí. una persona muy cercana a él sí. que da cuenta del lugar donde eh, estaba este hombre. Eh, si les parece, lo escuchamos, que, que indicaba eh, cómo también, qué se sabía o qué, o qué sabían también no de este hombre, Juan Manuel Tarres Bueno, en esta casa vive una tía de él. Es una tía que vive sola. Y él... ¿Vivía cada cuánto? ¿Hace cuánto tiempo duerme y habita esta casa? No, él se ve que cuando se pelea con su pareja, venía acá y se quedaba. Hacía unos días que estaba acá, unos cinco días, más o menos. ¿Sabes algo de la relación con esa mujer? ¿Cómo era? Y por lo que se escuchaba, decía que se peleaban, O sea, como que no se llevaban muy bien. ¿La causa del, de los problemas? No, no tengo idea. No sé. ¿Y ellos tienen cuántos hijos en común? Dos. Tienen dos hijos en común. ¿De qué edades? Calculo que entre cinco o seis, y el más grande y el más chico tendrá unos tres años. Pero hay otro hijo también. Un hijo de ella que calculo que tendrá como 10 ¿Y acá vive con la tía y alguien más en la casa? No, está la tía de él sola y bueno y él venía cuando se peleaba con la pareja de él, venía cada tanto para acá. Ahora, ¿Qué se sabe de él? ¿Qué hacía? ¿Qué vivía? ¿Tiene antecedentes? No, en qué, en qué, qué es lo que hace no, no tengo la menor idea, no sé. ¿También decían que tenían problemas con drogas, ¿o sabes algo? Sí, algo decían. También escuché que, que tenía problemas con adicciones, pero es lo único que sé. ¿La tía te ha contado algo que sepa de la relación? Y que se peleaban, eso sí sé, que se peleaban y se llevaban mal, pero nada más que eso. Pero, o sea, ¿pero ¿alguna agresión que pasó a mayores, eh, más allá de lo que pasó ahora, antes? No, eso no tengo la menor idea. ¿Qué tipo de agresión no sabes? Claro, no, no, no, no sé. Yo sé que se peleaban nada más. Bueno, ahí estábamos escuchando a una persona que es muy cercana al entorno de Juan Manuel Terrés, quien daba a conocer acerca de eh, dónde vivía este hombre, que era en esta casa de esta tía a la cual él hacía mención. Eh, los vecinos de, del barrio Los Chilenos estaban muy conmocionados por lo que había ocurrido. Algunos deslizaban que sabían que habían discusiones entre ellos. Pero cuando ocurren este tipo de casos, ustedes saben que los vecinos también eh, muchas veces no se animan a no contar. No se meten, claro, no se meten en este tipo de situaciones. Eh, a continuación vamos a escuchar a un vecino que decía que escuchó a los perros ladrar, pero en realidad no le había llamado la atención, porque a veces es una zona en donde ocurren algunos hechos eh, delictivos y, y no le había llamado la atención en particular cuando se dio cuenta que había pasado eh, todo lo que hemos dado a conocer. ¿no? Si, lo, si les parece, lo vamos a escuchar a este vecino que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 Los pesos, a las 4 de la mañana. Eh, como acá un poco más inseguro no salí para mirar. Bien, ahí escuchábamos a, a uno de los vecinos ¿no? de, de la zona que hacía mención que no, no, había, no se había dado cuenta que los perros ladraban por, por este hecho, ¿no? Eh, pero bueno, eh, eso es lo que comentaba el vecino. Por otro lado, habló el fiscal Gustavo Pirrelo, que está llevando adelante la investigación, eh, que en las próximas horas, bueno, ya seguramente lo va a imputar a este sujeto por la carátula de femicidio y va a ser trasladado a la cárcel directamente hasta que se lleven adelante las siguientes audiencias de prisión preventiva y todo lo que corresponde a este proceso judicial el fiscal daba cuenta acerca de algo que no es la primera vez que ocurre y es que esta mujer ya había denunciado previamente a este hombre por violencia de género tenía pedido de captura tenía además una provisión de acercamiento sin embargo eh, termina pasando lo que en algunas ocasiones eh, sucede ¿no? que la mujer termina siendo víctima de, este femi de un femicidio eh, a veces nos, nos llama ¿no? la, la atención qué pasa en el medio. O, qué falta políticas faltan, claro, ¿no? qué asistencia si... también en esto, sobre todo cuando claro. hay avisos previos. Y más con los antecedentes, porque no es el primer caso que pasa de esta no. manera. Donde la víctima ya había radicado una denuncia, donde ya había como por lo pronto algo para tener ahí en cuenta. ¿Qué que se hace en el medio? Aparte claro. el hombre tenía pedido de captura este sujeto Tenía pedido de captura, no se había presentado a las audiencias. Bueno, enseguida lo vamos a repasar, pero pero a lo que lo que llama la atención es que vuelve a pasar una situación que en otras ocasiones también ha pasado, ¿no? Donde hay una denuncia previa y lamentablemente las mujeres terminan siendo víctimas de, de estas situaciones eh, que se podrían prevenir, ¿no? Porque son contextos difíciles y que cuando uno dice, ah, pero la de, lo dejó volver a entrar o, o quizás ese hombre se volvió a acercar pero tienen hijos de por medio, ah. a veces eh, las amenazan. Digo, hay que estudiar, uh -huh. analizar todo sí, el contexto sí, sí. en el cual está sometida Total. esa mujer. Ella estuvo también en un refugio, ¿no? Estuvo en un refugio. Sí, se tomaron algunas medidas, pero a lo mejor no fueron suficientes. Uh -huh. ¿O qué pasó que, que este hombre se terminó acercando y la termina matando? Eh, bueno, eso será eh, parte de los cuestionamientos que nos queda como, como Estado, como sociedad, para poder establecer eh, un régimen quizás uh -huh. más riguroso o, o llegar a una solución para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Absolutamente. Eh, si les parece, vamos a escuchar al fiscal Gustavo Pirrello, quien hacía mención a esta situación previa, ¿no? De que ya había una denuncia y también comentaba eh, eh, el hecho mismo. En horarios de la madrugada eh, nos pusieron en conocimiento de la muerte violenta de una, de una mujer, de Jessica Holguín, concretamente. Eh, se tomó conocimiento a través de los familiares del acusado, quienes se hicieron presentes en la comisaría, teniendo información que proporcionó el mismo, input, el mismo acusado respecto de haber hecho algo, eh, haberle hecho daño a la víctima. Desde ese momento se activó el protocolo de femicidio. En principio, por el adelanto que nos da la Forense, tiene que ver con una mecánica de ahorcamiento, de estrangulación. Tenía una, una causa en trámite eh, donde el, el año pasado eh, se radicó la denuncia, se, rápidamente se elevó a juicio esa causa y estaba para realizar el debate con la audiencia de acusación y no se había presentado esta persona al juicio, razón por la cual se había ordenado la detención y la captura del mismo, eh, bueno estando eh, pedido para, para ser detenido y sometido a, al proceso. Eh, se habían ordenado algunas medidas de protección respecto a la víctima, estuvo una consigna policial durante dos semanas, estuvo alojada en un refugio eh, para, para mujeres víctimas de violencia de género eh, y tenía la prohibición de acercamiento notificada por parte de la Fiscalía y también del Juzgado de Familia. Bueno, lo decíamos recién acerca de esta denuncia previa que existía y en el cual esta mujer ya había denunciado a Juan Manuel Tarrés eh, sobre, por violencia de género. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Más allá de que algunas medidas se tomaron. Pero vamos a contarles cuál fue esa cronología de este sujeto porque no se presentaba a las audiencias. Lo decíamos, bueno, Juan Manuel Tarrés, 48 años, el 13 de octubre del 2021, eh, Tarrés golpeó por primera vez a Holguín. En aquella ocasión fue cuando ella efectúa la denuncia. El 21 de octubre del 2021, es decir, apenas unos días después, se libró un pedido de captura eh, para este hombre. El 5 de noviembre de ese mismo año, Tarrés fue capturado. ¿Pero qué pasó al día siguiente? Bueno, se los contamos en la otra placa que tenemos preparado, porque queda libre, recupera la libertad, pero con una restricción de acercamiento hacia la mujer, es decir, hacia Jessica Holguín. El 7 de abril ya del 2022, Tarrés debía presentarse a una audiencia, pero no se presentó. ¿Qué pasó entre el 19 y el 31 de abril de ese año? Bueno, tampoco se presentó a las audiencias a las cuales había sido solicitado para que él pudiera declarar y fue declarado por la juez interviniente en rebeldía y se solicitó su captura. Nunca lo pudieron capturar, más allá de que también se había eh, labrado la orden del día. Esto quiere decir que ante cualquier control policial, él podría ser capturado. Sin embargo, nunca se pudo dar con él hasta el día de hoy, ¿no? Que tuvo que suceder esta tragedia, este femicidio aquí en el departamento de Las Heras. Pero lamentablemente tenemos que hablar que han ocurrido en la provincia de Mendoza tres femicidios en menos de un mes porque a fines del año pasado, estamos hablando del 27 de diciembre, ocurrió un femicidio, el femicidio de Sonia Garbergoglio de 51 años en el departamento de Maipú el 31 de, eh, de ese mismo mes fue Verónica Figueroa de 40 años en el departamento de Guaymallén y ahora tenemos que hablar del femicidio de Jessica Holguín aquí en el departamento de Las Heras, el primer el femicidio ocurrido en Mendoza este año.